El informe El Estado de, del Agua en América Latina y Caribe nos permitió comprender cuál es la situación de un bien vital eh, como es el agua en nuestra región. La importancia del, de este estudio, de este análisis, radica en el hallazgo de eh, que los territorios son eh, sumamente eh, importantes a la hora de defender el derecho humano al agua defender eh, la calidad y la cantidad de agua con la que contamos eh, como seres humanos para realizar nuestro derecho al agua pero también el agua eh, como indispensable para el funcionamiento de esos territorios y eh, para eh, posibilitar otros eh, procesos eh, ecológicos y otros procesos que hacen posible la vida entonces eh, el territorio aparece como una categoría fundamental y es ahí donde se está jugando hoy eh, la eh, situación del agua, eh, porque esos territorios, decíamos, en la medida que tengamos territorios sanos, tenemos agua en cantidad y calidad, pero si tenemos territorios degradados, entonces el agua también eh, se degrada, y no permite eh, satisfacer las necesidades humanas y los procesos que hacen posible la vida. Eh, las recomendaciones que hacemos en ese sentido eh, tienen que ver con el control eh, de los territorios por parte de las comunidades, eh, de las poblaciones, eh, de los pueblos, ¿no es cierto? Y eh, de una vez eh, por todas entender que el avance de determinadas eh, actividades que muchas veces son caracterizadas como actividades de desarrollo, eh, compromete y amenaza a estos territorios. Esas actividades que hemos identificado, por ejemplo, son el avance del agronegocio, eh, ya sea la producción de soya en el cono sur, eh, la producción de palma aceitera, la producción de caña, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, son todos eh, monocultivos y eh, formas de explotación eh, y de desarrollo de la agricultura industrial que comprometen seriamente los territorios, tanto por la contaminación con agrotóxicos como por el eh, consumo eh, de agua que eh, significan estos eh, monocultivos.